¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Eh, a continuación es el turno de introducirles a dos personajes del mundo del arte y la cultura a quienes admiramos mucho eh, y quienes el día de hoy estarán charlando con nosotros acerca de otro paisaje que hemos ido explorando a lo largo de estos días, eh, en ocasiones como en la conferencia con Valentina Montero, y nos estamos refiriendo al cielo. Un espacio que está cargado de muchísimos significados, tanto culturales, simbólicos, eh, como también de datos. Así que, bueno, es un placer para nosotros introducir el día de hoy a Solimán López y a Juan Pedro Pérez Gómez, eh, quienes estarán con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Por aquí todo todo todo en orden. Bueno, Perfecto. muchas gracias por estar acompañándonos. Eh, continúo y replico el agradecimiento y también... La, la admiración por la forma en la que están gestionando los proyectos. Eh, tuve la suerte de hacer un, de enterarme de, de Celeste mientras se generaba la versión en colaboración con, con Colombia. Así que en breve no, no voy a hacer más adelantos de eso, pero sí la complejidad y la robustez con la que generaron el proyecto es bien significativo poder, al menos en algún momento, iré con, sacándole preguntas para ver ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo pensaron? Porque también sirve muchísimo o sea, para, que Pedro, no. para la comunidad que, que tenemos aquí en Plasco conocer cómo, cómo esos proyectos que inician en la idea o inspiración de un artista luego empiezan a vincular continentes, nada menos. Así que eh, ahora esperamos que Juan Pedro pueda volver a sumarse. Eh, y Solimán, si querés, contarnos un poquito, de, para adelantarnos un poquito de tus antecedentes y cómo, cómo has llegado hasta este lugar donde estás haciendo proyectos eh, globales. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, Cristian, muchas gracias por la invitación, Tania. Todos mis respetos también por, por todo lo que estáis eh, desarrollando desde, desde vuestro territorio, desde una Argentina que adoro con todo mi alma, tengo grandísimos amigos allí. Y bueno, básicamente, pues a, al final, Cristian, es un poco, yo siempre hablo de la intuición, ¿no? Y para mí las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de de Arte y Nuevos Medios tiene que ver con el apartado de la intuición, ¿no? La intuición como, como persona que piensa y que entiende el, el mundo que le rodea. Cuando yo decidí abiertamente dedicarme a... a fue, fue una elección propia, ¿no? Perdón, una elección mutua, ¿no? El arte me elige a mí, yo elegí al arte como, como motor de pensamiento y evidentemente entendí que en el momento en el que nos encontrábamos que era el albor de las redes sociales, que era todo lo que tenía que ver con la... Con la, con, la, con la tecnología, creo que era un momento muy, muy, muy fructífero para, para poder seguir indagando. Y desde ahí empecé mi carrera. Soy, soy historiador del arte, pero he desarrollado mis ideas con la práctica artística, ¿no? Que creo que al final el camino se hace andando y ha sido un poco, pues, esa, esa ruta la que me ha ido posicionando eh, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, hemos desarrollado bastantes proyectos, quedan muchísimos también por desarrollar todavía. Y Celeste es un, uno de ellos, ¿no? Que hablaremos, supongo, un poquito más tarde de él. Eh, con todos los conceptos que queráis que, que abordemos que creo que es una obra que por suerte creo que toca bastantes cosas es decir, no es una obra estanco en sí misma sino que creo que, que perimetralmente aborda bastantes cuestiones de, la, de pensamiento contemporáneo y que de alguna forma u otra puede ejemplificar algunas de las problemáticas y soluciones que el siglo XXI eh, nos, nos, nos depara ¿no? como, como especie, como especie ¿no? iba a decir como especie humana pero a veces somos simplemente una especie <risa> Muy cierto. Eh, bueno, bienvenido Juan Pedro, ahora estás otra vez con, junto a nosotros. Bienvenido y muchas gracias por estar sumándote y también siendo uno de los que, que hace posible que este año el festival pueda realizarse. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, ante todo quiero saludar a todos aquellos y aquellas que están conectándose a esta charla y a todos los que han seguido este festival que hoy está en su cuarto y último día. Eh, por supuesto, agradecer a, a Cristian, a Nicolás Rojas y también a los que están aquí presentes, a la, las otras que están presentes en la charla, a mi, mi amigo y admirado artista Solimán López, a Tania, a Tania Puente. Y bueno, pues eh, yo me voy a presentar muy bien, yo ante todo soy, vamos a decir, un gestor cultural, eh, soy diplomático, soy consejero cultural de la Embajada de España en Colombia y yo llegué al Proyecto Celeste eh, desde luego, en el marco de la Feria de Arte Barcú Bar que tiene lugar en Bogotá cada mes de octubre y ahí fue donde conocí a Solimán y donde a él conocí su obra y realmente pues, pues eh, quedé cautivado por ella ¿no? y, y de alguna forma desarrollamos esta idea un poco como suelen ser las cosas, ¿no? A veces un poquito por cuestiones del azar, ¿no? Eh, estuvimos hablando sobre muchas cosas, yo, yo, yo conocí el proyecto de, de Solimán eh, Celeste, eh, pues a través de una cosa un poco curiosa, ¿no? A través de, en el marco de las conmemoraciones por la, por el, por la circunvalación del mundo de Magallanes el Cano, que España y Portugal eh, impulsan y a través de él pues, intentan apoyar una serie de proyectos entre los cuales pueden eh, integrarse proyectos de arte contemporáneo pues, muy, muy modernos. ¿no? Y, y a través de eso eh, tuvimos la ocasión de poder desarrollar un proyecto que teníamos apenas 24 horas para hacerlo y fue ahí cuando nosotros pensamos que desde, desde el campo del lenguaje audiovisual pues podíamos eh, hacer algo entre Colombia y España a través de... De, de este proyecto, ¿no?, de esta digitalización de los cielos. Bueno, yo creo que como introducción esto es suficiente. Ahora yo voy a dejar la palabra a Solimán porque creo que, ante todo, conviene que sea el artista, el, el artista, el, el autor de la obra, el que, el que hable de ella, y yo, por supuesto, complementaré. Sí, Tania, si tú quieres, ¿qué, qué hacemos? Eh, arrancamos un poco explicando en qué consiste Celeste, a lo mejor, ¿no?, para que aquellos... sí, sí sin duda, nos encantaría que pudieran bueno. poner en contexto eh, y después vamos a comenzar a bombardearlos con pues un poquito mira, si de Si queréis, preguntas. creo que, creo que deberíais estar viendo la, la presentación que tengo, que tengo del proyecto. Eh, Celeste ahora mismo está en su versión número 3, pero casi ya a caballo con la versión número 4. Eh, como todo proyecto, digamos, digital, pues al final es un proyecto que está totalmente vivo y que evoluciona con, con los tiempos de alguna manera. Y bueno, básicamente la intención que hicimos con Celeste, con Celeste era la cómo podríamos comunicar a través de ¿cómo, cómo podemos comunicar eh, espacios intangibles, espacios totalmente alejados en su contexto geográfico a través de la y de la, de la tecnología ¿no? eh, rompiendo todo lo que tiene que ver con, con, con, pues con la materialidad, rompiendo con todo lo que tiene que ver con los espacios de la frontera, rompiendo con todo lo que tiene que ver con los espacios ficticios de la, de, de, de, de que que de alguna manera generan es, es, es, espacios limítrofes ¿no? entre, entre comunidades. ¿no? Y básicamente la idea era relativamente sencilla. La idea era instalar una serie de balizas como la que estáis viendo aquí en la, en la imagen. La baliza es una, una baliza relativamente sencilla. Lleva, está todo hecho impreso en, en 3D. Es, digamos, es una baliza que se puede incluso hacer homemade con, bajo el concepto de do it yourself. Y básicamente la baliza lo que hace es que toma imágenes del cielo en aquella ubicación en la que se, en la que se localiza. Toma imágenes del cielo cada minuto y las comparte con un servidor que tenemos dedicado en el estudio, que recopila toda esa información en tiempo real y alimenta una interfaz eh, ya totalmente digital con los colores de esos cielos que están eh, sumados en el, en, a través de las balizas. ¿no? La idea es que esas balizas ocupen no solamente un espacio físico, sino que ocupen eh, mientras más mejor para que ese espacio digital se convierta en un espacio lo más plural y común posible. ¿no? Y bueno, estas son algunas de las, de las imágenes que el proyecto genera. Básicamente lo que estáis viendo aquí es el layout de colores que, que, que, que se extraen de algunos cielos. Y diré oye, ¿por qué aparecen colores rosas y, y fucsias y, y colores verdes que no forman parte de, del cielo que tradicionalmente entendemos como tal? Y es porque la pieza también está incorporada incorpora una parte con inteligencia artificial que cuando la pieza reconoce que hay un momento de penumbra, es decir, cuando, cuando estamos en el, lo que podemos llamar la noche, la obra empieza a inventar, colores a través de la base de datos que, que, que lleva incorporada, con lo cual se genera un nuevo cielo que ya es totalmente imaginado por la máquina. ¿no? Eh, la obra la hemos eh, ideado desde diferentes puntos de vista, ¿no? desde la, lo, que tiene, lo que tiene que ver con una eh, inmersión absoluta en un espacio museístico tradicional hasta eh, instalaciones eh, mucho más, eh, digamos, eh, interactivas hasta, por supuesto, pues tener eh, piezas que tienen que ver con, o, con, con más, un espacio más de galería, ¿no? Y, bueno, como comentaba, gracias a la incorporación de Juan Pedro y la embajada y la colaboración que hemos, hemos desarrollado juntos durante este, esto, todo, casi ya dos años, pasamos de la versión número 2 a la versión número 3, eh, la cual aumentamos ya eh, las capacidades de la pieza, ¿no? La pieza se, se presentó por primera vez el, en marzo del 2017 en Valencia, eh, pero en aquel entonces la pieza solamente eh, reconocía cielos de manera local, ¿no? Y gracias al apoyo de la embajada conseguimos hacer que la pieza, en el caso del proyecto que realizamos en Colombia, pues eh, estuviese conectando con el Planetario de Bogotá, con la Casa de América de Madrid, con el Museo de la Textura de Cali o con el Parque Expo de Medellín, ¿no? Al final congeniando todos esos cielos en una sola interfaz digital que uh, se puede ver también aquí online a través de la interfaz. Es decir, todo al final forma parte de un ecosistema totalmente accesible porque al final... Yo, yo me pregunto de quién es el cielo ¿no? y el cielo no es de nadie, ¿no? como, como, como gran parte de todo lo que tiene que ver con lo digital. Ahora sí que ya hablamos de los NFTs que han venido un poco a cambiar esta noción, pero sí que entiendo que, que al final el cielo no me pertenece ni a mí ni a, ni a, ni a nadie, es parte del patrimonio intangible de, de la humanidad y que de alguna manera pues, la pizza es, es pretendidamente accesible en ese sentido. ¿no? Y bueno, aquí estáis viendo pues, uno de los últimos registros que la pizza desarrolló mezclando imágenes entre Madrid y mi estudio en París. Eh, y bueno, no sé si se habrá entendido muy bien el proyecto, pero ahora estamos un poco en la fase número 3, donde la intención es eh, empezar a desarrollar también algo más relacionado con todo lo que tiene que ver con este, este nuevo boom de, de los NFTs, eh, con la intención de, de quizás pensar en la posibilidad de sí hacer eh, de este cielo digital un cielo único a través de esta tecnología e incorporarlo de una manera más evidente al ecosistema de lo digital, ¿no? porque al final los, los, los NFTs ayudan a entender ¿no? cómo como, como en una cadena de montaje hay elementos que forman, forman un eslabón indispensable para que el resto de la cadena funcione. ¿no? Y está como, todo como hiperconectado, que creo que al final el cielo, como concepto de cúpula celeste, nos, nos, nos reúne a todos ¿no? en, una misma, una, en una misma bóveda. ¿no? Y luego, por último, para dar la palabra a Juan Pedro y, y a Tania y, y Cristian, eh, comentar también un poco esta, esta noción del cloud, ¿no? la, la noción de la nube. Eh, la pieza creo que también hace un de hincapié en todo aquello que tiene que ver con la cultura de lo intangible, que a mí me ha interesado desde siempre, con proyectos como el Hardist Museum, que es un museo que recopila archivos digitales, ¿no? Desde que lo, lo fundé en 2013. Eh, al final la intención es, es cómo poner de manifiesto cómo aquello que resulta intangible el ser humano tiene como la, la, la, la pretensión y la ambición de capturarlo, ¿no? Y eso creo que ha venido desde siempre en, en toda la historia del arte como una manifestación totalmente que se ha reiterado y repetido a lo largo de la historia del arte, ¿no? y podemos retrotraernos a las, a las cuevas de Altamira, a las cuevas de, eh, de nuestros ancestros, donde ya allí había una pretensión absoluta de ocupar el espacio de la cueva con su propio, su propio dígito digi, pulsión, ¿no? con sus propios dígitos en, la, en el muro, ¿no? con esas huellas eh, que hablan de la presencia, pero también hablan de la no presencia, ¿no? con esos positivos y negativos. ¿no? Al final creo que es un una extensa eh, retesora que podemos desarrollar alrededor de la pieza, como comentaba, y luego también creo que hay un entorno... Desde lo político, que también la obra creo que es interesante abordar, quizá Juan Pedro ahí también puede aportarnos mucho como diplomático, de cómo una obra de arte y como también Cristian antes se apuntaba, cómo una obra de arte se puede convertir en, en, en un motor de desarrollo cultural y un motor de conexión entre diferentes países, ¿no? que también creo que es interesante. A mí me también, es también esa noción de hacer comunidades, ¿no? generar comunidades gracias al trabajo artístico. ¿no? Ok, yo no sé si podéis poner alguna de las fotografías que os he mandado. Eh, quizás Nicolás te las ha mandado a ti, Tania. ¿Es posible que las pongáis? Sí, por supuesto. Ya mismo las comparto. Ok, para mí Celeste, eh, pues para mí Celeste son muchas cosas. ¿no? Yo, voy, yo me voy a quedar por ahora en la versión número dos, la de 2020, la que, la que desarrollamos en, en, en plena pandemia. De hecho, nosotros íbamos a, a desarrollar este proyecto que siempre ha tenido una parte física, material y una parte claramente digital, pero la íbamos a desarrollar físicamente exactamente entre finales de marzo y principios de abril y desde luego en la tercera de marzo pues llegó el virus eh, y, y nos vimos obligados a, a en un primer momento suspenderlo pero era una suspensión que realmente iba a ser un aplazamiento, debo decir, en, en, en gran parte gracias a Soliman eh, y, y luego lo, lo pudimos realizar, ¿no? Yo ahí me gusta hablar de Celeste como un proyecto que aúna muchas cosas, ¿no? Obviamente aúna eh, arte contemporáneo conceptual, tecnología, pero también estética, belleza, ¿no? O sea, veis estas pequeñas balizas azules que podéis, que podéis, eh, que podéis ver lo sencillas que son, ¿no? Donde pone Celeste y tal, pues eso, eso, eso forma parte de una de las patas de, de ese proyecto, ¿no? Que básicamente consistía de alguna forma en unir eh, dos países, España y Colombia. Yo represento a España en Colombia. Solimán López, por cierto, estaba en su estudio en París, pero conseguimos eh, desarrollar este proyecto, eh, en primer lugar, instalando estas pequeñas balizas azules en el techo de, digamos, monumentos, edificios icónicos de cuatro ciudades. En primer lugar, Madrid, como dice eh, Solimán López, en la sede de Casa América. Hay una de las fotografías donde se ve muy bien el techo eh, de Casa América, con de fondo se ve la, la famosa casa de correos. Exactamente, esa es veis la casa de correos con la bandera de España. Eh, pues eso también forma parte de celeste, ¿no? A su vez, también la pudimos poner en, por supuesto, en el planetario de, de Bogotá, gracias a la colaboración de Hidartes, de la pudimos eh, poner también en el, en el Museo de la Turia de Cali. Y también en el planetario de Medellín, gracias a la colaboración de Parque Explora. ¿no? Entonces, ahí hubo un montón de instituciones que se pusieron de acuerdo, ya digo, en un periodo, en un periodo de crisis muy fuerte. Ahí está exactamente la, la baliza enfrente del Museo de la Tertulia, en Cali. Un saludo desde aquí a nuestros, a nuestros amigos y amigas de Cali. Y, y de alguna forma, eh, gracias a gracias a eso, pues de alguna forma eso fue como un poco lo que nos lo que nos motivó, ¿no? Fue una reacción. O sea, no quiero parecer pedante, pero de alguna forma fue, fue casi un acto de rebeldía, ¿no? Nos dijimos, bueno, aquí estamos en medio de la pandemia, todo el mundo encerrados, pero nosotros vamos a lograr sacar adelante este proyecto y demostrar de alguna forma, que el arte digital, o sea, lo que es, que es la, la base de este festival, pues estaba más presente que nunca y, y ahí es cuando ha cobrado realmente protagonismo. ¿no? Eh, nosotros, de alguna forma, también a través de este proyecto queríamos mandar un mensaje, ¿no? también con mucha humildad, un mensaje de esperanza, ¿no? Esperanza en medio de un tiempo de terrible incertidumbre y no, y no vamos a negar que, que también tuvimos muchas dificultades nosotros para, para llevarla a cabo, pero al final nosotros queríamos de alguna forma revelar la sencillez, ¿no? La sencillez de decir, mirad, es que vamos a, vamos a hacer que, que los cielos de estas cuatro ciudades, que, que serían en realidad como los cielos de dos países, y pues puedan estar en el ordenador de cada uno de vosotros, y no, no el ordenador solamente, en cada uno de vuestros dispositivos electrónicos, porque la obra celeste, a través de la página web eh, celeste .com, como, como podéis ver aquí, una, una una fotografía, una captura de la de la, de, la, de la imagen que estaba siempre en constante movimiento, se podía acceder desde un teléfono móvil, desde un smartphone, lógicamente, desde una tableta, que es, por ejemplo, desde donde yo me estoy conectando ahora mismo con todos ustedes, o desde, uno, o desde un ordenador, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de la sencillez, yo creo que esto mostraba también la fuerza que tiene el arte y la tecnología y, y pues, como ha dicho Soliman López anteriormente, cómo esto puede romper las fronteras, ¿no? De alguna forma, eh, de, en, un, en una época que todavía sigue actual y particularmente en Latinoamérica, que es una época de crisis donde el sector de la cultura está sufriendo muchísimo, especialmente pues las artes escénicas o el arte contemporáneo, contemporáneo entendido como exposiciones físicas, materiales en museos, galerías y todo esto, pues nosotros de alguna forma queríamos demostrar que, que, que a través de, de, una, de una obra de arte sencilla pues podíamos llegar a, a, a, muchos, a, muchos, a muchos lados, ¿no? A, a instituciones, a hogares, a, a individuos, a grupos, creando comunidad, etcétera. Efectivamente, a través de todo este discurso, pues podemos, hemos llegado también a, a, a desarrollar un discurso político. En primer lugar, bueno, no hay que olvidarse que bueno, yo soy un diplomático, o sea, de alguna forma soy, el, soy un funcionario, yo trabajo para, para un país, mi, mi, mi, mi función son dos principalmente, por un lado es promover el arte, la cultura española en Colombia y por otro lado promover los lazos eh, culturales entre Colombia y España. Eso en el marco de la pandemia, a partir del año 2020, yo me di cuenta que, que esos, ese marco territorial se quedaba estrecho. Ya podíamos, podíamos hablar de, de, de, pues del ciberespacio, ¿no? O sea, del espacio de la, del, del, del territorio de la no frontera. ¿no? Y entonces eh, ahí me gusta so, eh, subrayar dos puntos. En primer lugar, que, que Celeste demostró que la, que, la, que la cultura, el arte y la tecnología, en este caso concreto, pues ofrecía alternativas ¿no? para superar obstáculos para superar obstáculos y, y, y para darnos precisamente esa esperanza, ¿no? Y, y luego, en segundo lugar, era que, que bueno, que cualquier persona podía acceder a una obra de arte, ya no se trata de ese, de ese arte elitista en el cual uno tiene que ir a una galería, estar viendo unas obras, mirar el precio, asustarse, decirse, oh Dios mío, cómo me gustaría tenerlo en mi casa, pero yo no puedo, o ir a un museo a admirarlas, pero luego te sales del museo y bueno, te puedes comprar un libro, puedes acceder a una página web. En este caso, la obra en movimiento, en perpetuo movimiento, en tiempo real, como un caleidoscopio, yo la verdad es que me quedé maravillado fue porque yo también me acuerdo que al principio estábamos trabajando en Celeste y a mí mismo, Solimán se acordará de esto, me costaba a veces visualizar la obra, porque claro, la obra tardó un poco en, en materializarse, lo que, lo que es la instalación, la instalación de todo el sistema de las balizas, de la página web, y cuando de repente, me acuerdo, una noche estaba yo con mi ordenador y, y, y pude de repente entrar en la página web y ver Celeste en movimiento, wow, Fue como un auténtico flechazo, ¿no? Un auténtico flechazo que todavía me dura y por eso queremos trabajar en la, en la próxima versión. Creo que con esto ya he dicho su cliente, por el momento. Súper interesante el, el conocer el proceso. Eh, y también cómo, cómo fueron estas ideas eh, en torno a, a lo que decís, como el contexto que nos marcó un montón y que, como decís, conocer cómo se desarrollan estos proyectos no es solo es ejemplificador para las audiencias que pueden, como decís, acercarse sin barreras o, o, con, o con más posibilidad a obras digitales, sino también eh, de alguna manera como referencial para artistas que estaban en un momento de incertidumbre de cómo desarrollar sus proyectos, se encuentran en esta iniciativa que se puede hacer y que se generan eh, no solo en escala local, sino también en escala global. Eh, tengo algunas preguntas, no sé si, Solimán, tenés ganas de comentar primero un poco también desde tu perspectiva el proceso que, que mencionaba Juan Pedro. Sí, bueno, ahí, ahí sí que es verdad que, y, y es una palabra que creo que compartimos Juan Pedro y yo, la, la palabra del acto de rebeldía, ¿no? Al final creo que el artista contemporáneo, y más hoy en día con la cantidad de oportunidades de desarrollo que tenemos y, y, y de manifestación y de, de, de herramienta, herramientas de creación, creo que, le, que lo que más daño le puede hacer al sector es el, el inamovilismo, ¿no? Es decir, cuando, cuando ocurrió aquello, todo, todo esto y justo... No sé si decirlo o no, pero justo cuando yo mandé esas balizas, yo estaba con el COVID. Y el COVID esos días, yo estaba, yo estaba, yo estaba enfermo esos días. Y, pero hice el esfuerzo, salí de la cama y mandé las balizas porque conseguí hacer un contacto con, con una, un, un, la, la post local en París. Tenía una oficina solamente para, como para, para, para envíos muy especiales y conseguí que me hiciesen un hueco y, y llevamos, la, llevamos las, las, las cuatro balizas, las enviamos por correo. Tardaron en llegar por lo que tardaron, ¿no? Pero ahí estaban, ¿no? Y, y creo que al final ese es un poco el mensaje también. ¿no? El mensaje al final es decir, es como artistas no debemos de estar siempre circunscritos a, a las estructuras decimonónicas de lo que significa la palabra arte, ¿no? Al final creo que las oportunidades hoy en día con las nuevas tecnologías son infinitas y creo que el, que, que, que, que, que estamos emancipados, preparados y que el público ya cada vez está mucho más acostumbrado a encontrarse cosas en lugares eh, imprevistos para el mundo del arte, ¿no? Y, bueno, creo que es algo que se lleva, que es una tendencia que se lleva desarrollando desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la respuesta del, del, del street art, ¿no? Y esa salida, salida voluntaria del espacio museístico Caja Blanca para ocupar las calles y decir, oye, pues el artista tiene este espacio público en el cual se quiere manifestar, ¿no? Y creo que el arte digital y los nuevos medios son una oportunidad magnífica, maravillosa para seguir ahondando en ese proceso. Y, bueno, festivales como el vuestro, Cristian que lleváis ya tiempo también explorándolo, creo que trabaja muy bien desde ese punto de vista y, y creo que hay que seguir apoyándolo, ¿no? Y sobre todo, para mí también es, una, es, es una, una, un cuestionamiento también del, del, del mercantilismo del arte, ¿no? Al final hay que salir también del mercantilismo del arte, porque yo siempre digo, ¿no? Algunos alumnos que he tenido algunos workshops y tal, ¿no? Un, una, concretamente una chica me dijo un día, oye, es que mi, mi profesora me dice que tengo que encontrar mi estilo como artista, ¿no? Y yo le dije, ya tu profesora que cuando te, diga, cuando te dice eso, eh, tienes que hablar de que tu, tu profesora está hablando de mercado, no está hablando del arte el arte no es tener un estilo, el arte es realmente eh, es una, una, una transfiguración de, de, de, del espacio del pensamiento hacia, una, hacia un entorno de comunicación público, abierto, accesible eh, y, y, y de alguna manera plural, ¿no? Y creo que, creo que eso es lo que, es lo que hace que realmente el, el, el arte sirva como moneda de evolución del pensamiento, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y eso es un poco la palabra arte contemporáneo, el arte contemporáneo en sí misma incorpora la, eh, la, la, la, la, la comprensión de que existe un arte moderno y que existe un arte clásico y que existe un arte que viene desde atrás, ¿no? Cuando hablamos de arte contemporáneo. Es decir, hay que pretendidamente intentar innovar de alguna manera, ¿no? Porque si no, no es arte contemporáneo, es otra cosa. Entonces, bueno, ahí hay muchos es, es, eh, factores también relacionados con la nomenclatura, ¿no? Hoy en día también hay, creo que hay muchas cosas que debemos de, de renominar y... Y, bueno, Celeste es un proyecto, el típico proyecto que, como me ha pasado con algunos otros, creo que es un proyecto en continua evolución porque es un tema que siempre interesa. Es un tema muy romántico en muchos ámbitos, ¿no? De hecho, la pieza tiene en su base esas, esa actualización de la mirada al paisaje que viene dándose desde, desde, desde los sabores de la, de la creación con, eh, eh, plástica, ¿no? Esos pintores que se iban a la montaña a ver cómo, cómo la luz de la montaña se, vería, se veía, eh, eh, modificada por la iluminación natural, como hacían sus anotaciones, ¿no? Pues Celeste realiza eso, pero lo hace, eh, eh, lo sprinta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es tiempo real, ¿no? Que es un poco lo que las tecnologías hoy en día nos demandan para, para que el proceso sea un proceso válido y validado por, eh, por, oh, por, el, por el tiempo real, ¿no? Que al final nos interesa mucho en todo lo que tiene que ver con la tecnología, que es lo que hace que todo sea como de verdad, ¿no? Sí, me quedan dos primeras, dos vertientes para preguntarte en torno a los circuitos, cómo lo ven ustedes, porque claramente en tu carrera tiene una movilidad y circula no solo en circuitos en términos de, de plataformas como ferias o exhibiciones, sino también geográficamente, que tenés mucho conocimiento del mundo en esto, en cómo articular y cómo generar exhibiciones en distintos lugares. Entonces, desde ahí, me, me llama la atención preguntarte cómo estás viendo esto que mencionabas antes, cómo está este deseo de que no haya una sensación de inamovilidad, sino de, de, de llevarlo hacia adelante y de proyectar y, y ser proyectil. ¿Cómo pensás eso en, en torno a, a tu carrera a lo largo de, de vastas geografías? Y también vuelvo a traer a Juan Pedro en este punto, que su experiencia profesional lo ha llevado a recorrer muchos países. Entonces, también, ¿cómo son esos lugares eh, o esos puntos de atención que tal vez tienen de, de cómo llevar adelante estos proyectos culturales? Yeah. Arranca así que de Juan Pedro, ¿no? que acabo de hablar yo, si quieres, luego yo continúo. Ok. Bueno, sí, de alguna forma, yo siempre he visto un poquito mi vida como, como, como, siempre, como siempre estar dando, estar siempre recorriendo el mundo, recorriendo el mundo, pero, pero, pero siempre con la vocación de volver a tu punto de, tu punto de partida, ¿no? que es al final tus raíces. ¿no? Pero, pero dentro de este recorrido, de este recorrido, digamos, del mundo que, que, bueno, pues que me viene de familia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo heredo en el sentido figurado eh, la, la, la vocación profesional de, de mi padre. Efectivamente, pues he podido vivir en, en, en muchos continentes, en África, en Asia, en, en Europa, en América. Y, y sí, de, desde luego, esto también me ha, no inspirado, pero sí motivado, para poder eh, eh, no, solo des, no, solo, no tanto ejecutar la obra en 2020, sino desarrollarla entre 2021 y 2022. 2021 es el año que nos estamos tomando Solimán y yo para realmente pensar, descansar y, y, y de alguna forma poder hacer evolucionar ¿no? Eh, eh, Celeste. Y 2022 es el año en el cual vamos a, vamos a ir adelante y desde luego nos encantaría contar con, con Argentina ¿no? Para, para este proyecto. Pero bueno, no quiero salirme de la pregunta que me has hecho, Cristian, pero sí, no cabe ninguna duda de que mi, mi trayectoria profesional, que por cierto ha estado dedicada a cosas que no tienen nada que ver o sea, que no tienen nada que ver con la cultura y que siempre se pueden relacionar con la cultura porque la cultura se relaciona con todo. ¿no? Pero bueno, yo en mi caso he hecho prácticamente todo. He estado metido en temas de seguridad, en temas en temas de, de, de, de visados, en temas políticos, en temas eh, de económicos. Hasta que, hasta que, bueno, hasta que llego a Colombia y me dedico específicamente a temas culturales que ya los había tocado un poco un poco de refilón anteriormente y, y bueno, y ya está. Y eso es, y eso es un poco, eso es un poco la, la evolución personal que he tenido. Y bueno, siguiendo un poco el hilo de la pregunta, Cristian, bueno, eh, al, al final es una cuestión de, de querer, yo pienso. no eh, Yo soy una persona siempre que, que se echa para adelante en el sentido de la participación, no al final hay que entender los proyectos, es decir, hay muchos artistas que, bueno, que tienen su caché, yo también lo tengo en, en, en muchos sentidos, pero al final hay que entender los proyectos y hay muchos proyectos que hay que hacerlos, ¿no? Hay que hacerlo independientemente de lo que haya por detrás o lo que deje de haber, ¿no? Y creo que eso es una, una de las grandes claves de, de, de esa movilidad, es decir, el estar disponible, el so, sobreexponerte de alguna manera también a los entornos, porque al final no queda otra manera de, de, de, de, de, de actuar, ¿no? Y, y, y un poco más técnicamente hablando... Creo que yo sí que, que he tenido como una pequeña suerte ahora porque, claro, yo llevaba trabajando con todo lo que tiene que ver con la intangibilidad, con todo lo que tiene que ver con los espacios de lo inmaterial desde hace bastante tiempo ya y como que de repente mi trabajo como que ha cobrado un poco más de sentido en muchos, en muchos entornos artísticos, ¿no? De repente ha habido gente que decía, ah, tenías razón, ah, un museo en un disco duro, ¿cómo, cómo es posible? Pues sí, un museo en un disco duro, cuando todos los museos del mundo estaban cerrando, mi museo estaba abierto 24 horas, ¿no? Y cuando todos los artistas estaban parados, en el disk Museum tenían un espacio donde exhibir sus obras. ¿no? Y, y eso es algo que, que, que se va a quedar, me refiero, la, la, la virtualidad, a todos los espacios digitales, eh, vamos a empezar a convivir con ellos. De hecho, yo estoy, estoy también acuñando un término que es el término de la virrealidad, ¿no? virrealidad con V, que viene de la, lo virtual y lo real. ¿no? Es un término que no quiere sustituir la realidad, pero que, que valora ya una realidad totalmente... Eh, bicanal, ¿no? Al final ya entendemos el mundo gracias a estos dos territorios de pensamiento, que es lo que tiene que ver con lo intangible y lo que tiene que ver con lo tangible, ¿no? Y bueno, básicamente mis estrategias de participación son esas, ¿no? Son básicamente ser una persona abierta, ser una persona respetuosa con, con el nivel de, de, de, de, de recursos de cada uno de los proyectos que, que tocan a la puerta y básicamente pues seguir evolucionando, porque para mí también es como una especie como de vicio, ¿no? No, no soy un artista que se repita. De hecho, es un poco por eso por lo que Celeste ahora tiene ya como la versión, vamos por la cuarta, ¿no? Porque al final sí es una idea, pero que evoluciona. No, no, no me gusta caerle esa tentación de tener un producto que funciona y dejarlo en el mercado para siempre, ¿no? Y vivir de las rentas, ¿no? ¿no? No me siento como tal. Es algo que cuesta asimilar desde el punto de vista económico, pero, pero que es mi naturaleza, no puedo ir contra ella. Y, bueno, ahí en el estudio me riñen un montón de... Pero sé que tiene un montón de trabajo hecho, rentabiliza el odio, pero es que no me apetece. Lo siento mucho. <risa> Y ahí tenemos un poco o sea, ese conflicto económico siempre, pero bueno, creo que al final, yo siempre he dicho una cosa, siempre he dicho que me gustaría pertenecer a la historia del arte, no a la historia del mercado, ¿no? Y eso creo que es una, una, una pretensión que mantengo hasta el día de hoy y que, y que espero irme a la tumba con ella. Eh, al estarnos escuchando y revisar como con atención el proyecto Celeste, siempre aparece en mí esta cuestión de cómo van eh, tumbando límites constantemente, ¿no? En términos geográficos, físicos, simbólicos. Y también me llama mucho la atención, en este sentido, pensar en el cielo como un espacio en el cual se pueden conjuntar diferentes realidades, ¿no? Los cielos también como un espacio de repositorio eh, de historias ancestrales, eh, sitios en los cuales es donde encontramos como nuestro sentido de ubicación, y que de pronto eso confluya o sea, pensar que de pronto el cielo de Cali se encuentra con el de Madrid y que es aquello que emerge en esa unión. Pero sobre todo quiero remarcar algo que es el uso del dispositivo de la cámara ya enfocado hacia eh, los cuerpos celestes y no tanto eh, como el uso cotidiano al cual estamos acostumbrados de este tipo de dispositivos en el espacio público que serían mucho más el de la vigilancia. ¿Qué tipo de operación es la que se realiza en ese sentido? Hay como una vigilancia hacia el cielo ¿O es más bien una subversión eh, del aparato tecnológico? Me gusta tener mucho que saque, saque esa colación esto porque eh, Celeste también toca, toca una temática que a mí me interesa muchísimo sobre el, los conceptos, el concepto de la deidad. ¿no? La de, ¿Cuál es la deidad del siglo XXI? Eh, hemos, hemos tenido siempre una, una, una... la cultura siempre ha estado focalizada por la religión y hoy en día quizás no me quiero meter en territorios, del, en los territorios de la fe, pero sí que es verdad que hoy en día eh, no, no, no, no hay religiones emergentes, es decir, no hay movimientos religiosos emergentes. ¿no? Pero yo, puedo entender, yo entiendo la, la, la tecnología como un movimiento religioso, ¿no? es decir, la tecnología es fe. Es la, la fe es, cuando yo miro la pantalla, me tengo, que, me tengo que creer que los píxeles que aparecen en la pantalla, esa interpretación es la interpretación de la realidad de la máquina. ¿no? Me tengo que entender que cuando hay un glitch, hay un fallo en la, en la información, forma parte de la naturaleza de la máquina. ¿no? Y bueno, podemos hablar de, de este tipo de procesos infinitamente. Entonces, esa mirada al cielo también tiene que ver mucho con esto, es decir, cómo la tecnología mira al cielo, es decir, cómo la tecnología eh, eh, se retroactiva a sí misma como ese espacio del Olimpo, ¿no? Es decir, al final, yo siempre digo que el, el Olimpo de los Dioses hoy en día no está en Grecia, está en Silicon Valley, ¿no? Y es, al final son esas, esas maquinarias que, que, que, que nos dan respuesta eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, que es lo mismo que hacemos cuando vamos a una, a una iglesia, ¿no? Le pedimos a nuestro Dios que nos dé una solución y la, y la pedimos... En todo momento, ¿no? Y esperamos esa respuesta, ¿no? Y, y por eso digo, hay cosas que tienen también con mucho sentido lo digital, ¿no? El, el concepto de real time, las cosas tienen que pasar en tiempo real. Como en la, vida, en la vida misma, ¿no? Hay una respuesta, un feedback que tiene que, si es un poquito lento, dejas de creértelo, ¿no? Y sí, sí que hay un espacio de vigilancia en el sentido de los límites de la tecnología. Es una, es una cuestión que también yo he tocado en muchos ámbitos. En otras piezas como eh, Inverse Triangulation, que lanzábamos una baliza... A la estratosfera y hasta que se pierde esa, esa señal GPS y trazo toda esa, esa línea de, de, de, de la baliza y la convierto en una interfaz, de, en una escultura de luz. O sea, siempre me han interesado también esos límites de la tecnología y hasta dónde puede ese ojo tecnológico ofrecernos algo. ¿no? Y finalmente te das cuenta de que hay limitaciones, ¿no? hay limitaciones que todavía no hemos llegado a ese, a ese super, super, eh, eh, superhumanidad de alguna manera que todo lo controlamos, ni muchísimo menos, hay factores que son imposibles de controlar. Y siempre al final la palabra naturaleza, sublime como ninguna, se, se lleva el gato al agua, ¿no? Y, y bueno, sí, sí que hay un espacio político interesante que me gusta valorar, pero siempre desde un punto de vista positivo, ¿no? Lo que hablaba Juan Pedro, ¿no? De, el proyecto habla de, habla de que tiene muy poco sentido en muchas ocasiones hablar de la frontera del siglo XXI, ¿no? Tiene poco sentido que yo cruce la frontera de China y de repente no puedo utilizar una aplicación móvil cuando estoy, eh, en fin, eh, hay muchas cosas que son como virtualmente eh, eh, posibles, pero incomprensibles desde, lo, desde el punto de vista de, del humano, como, como, como, como ser que se toca y que, y que, y que se abraza, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón. No, no, no, a mí, me, a mí me gusta también pensar en Celeste como, como una obra poliédrica, ¿no? Eh, con todos, sus, con todos los, los, los significados que tiene eso, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que actualmente estamos en, estamos en un proyecto, estamos desarrollando una idea, perdón, con el Banco de la República de, de, de Bogotá, eh, que está especialmente enfocado en la música, pues una, una composición asociada a la, a la obra de Celeste a través de un compositor colombiano, ¿no? Y luego yo creo que también, y en esto quiero establecer realmente un diálogo muy vivo con, con Solimán aquí, es que yo creo que nuestra la, la, la, la próxima versión de Celeste va a darle mucho más protagonismo al usuario, ¿no? Va a darle más protagonismo al usuario que, que va a poder eh, ser una parte más activa o proactiva y va a poder seleccionar él mismo, los cielos que quiere mezclar, la obra que quiere y, eventualmente, descargársela bajo forma quizás de, de NFT, ¿no? Y ahí, y ahí podemos enlazar con, con, con la, la, la teoría que está tan de moda ahora mismo de los non-fungible token, ¿no? Luego, yo creo que, yo creo que también eh, CLS está muy asociado y esto también es un campo que nosotros queremos eh, desarrollar con lo que es el medio ambiente, ¿no? O sea, es indudable que, que el cielo está totalmente afectado por todos los todas las cuestiones que, que la humanidad eh, a través de la idea de progreso que puede ser positiva y puede ser negativa, pues está afectando, ¿no? Pues desde el cambio climático, la capa de ozono, etcétera, ¿no? Luego también desde el punto de vista eh, esencialmente estético eh, la obra, gracias a, a la, al desarrollo tecnológico que le está imprimiendo Solimán, va a tener más contenido de colores, más eh, contenido, eh, vamos, como ya he dicho antes, de, de variables eh, medioambientales. Y luego ya, por último, también eh, trabajamos eh, para una versión expositiva. Por un lado... Podemos ser como muy ortodoxos ¿no? y, y queremos eh, desarrollar una, una exposición en cualquier institución, museo, galería que, que quiera acogernos, y estoy seguro que eso ocurrirá. Pero quién sabe, a lo mejor Celeste se podrá ver pues, a través de un videojuego, ¿no? Como hoy en día estás eh, jugando al Fortnite o a lo que sea, y estás ahí entrando por, por pasadizos y tal, y de repente te encuentras con, con obras de arte, ¿no? Y eso, eso, eso, eso no es el futuro, eso ya es el presente, ¿no? Sí, Juan Pedro, te cojo la palabra porque, eh, eh, porque he dicho cojo la palabra, te, te, te, te sigo la palabra, que estamos en el contexto argentino. Eh, eh, me gusta que hables de esto porque, porque realmente yo siempre defiendo que la obra de arte digital, la obra New Media, es una obra eh, que, que hay, hay una transposición, es decir, en la, evolución, en la creación de la obra de arte para mí siempre como tres puntos, ¿no? está el input, el proceso y el output, ¿no? En el, en el arte plástico es muy claro el output, es una obra plástica, una escultura, un cuadro, lo que, lo que toca, ¿no? Y en el arte digital resulta que ese output es variable, es decir, tú puedes tener una proyección en tu casa de un tamaño así o puedes tener un videomapping eh, sobre, sobre, no sé, sobre Tibidabo de Barcelona, Al ¿no? final, el, el, el output es muy, muy, muy variable, con lo cual hay, la escala de valor se retrotrae un paso, ¿no? Y ese es el paso que se retrotrae, es el, el proceso, ¿no? Y es justo lo que Celeste está lo que Celeste está investigando, ¿no? Ese proceso que es múltiple, que como el viejo Pedro dice, ¿por qué no ver eh, eh, Celeste en una aplicación de realidad aumentada cuando miras a cielo y encontrarte ese cielo múltiple de, dependiendo de donde estés? ¿Por qué no puedes mover esa pieza eh, geográficamente a través de, de esta aplicación? En fin, estamos explorando una serie de oportunidades con el proyecto que básicamente lo que amplían es sus capacidades, ¿no? Y... Y creo que es interesante, sobre todo, como tú comentabas, Juan Pedro, que se, esa, esa, esa estrella de, de muchas puntas, ¿no? Que puede significar celeste, mantenga su esencia como proyecto, como concepto, pero que se pueda diversificar y versionar en diferentes formatos, ¿no? Que al final es lo que se lo que se pretende cuando hablamos de new media, ¿no? eh, Y en esto continúo también esta, esta idea de, ¿Cuáles son esos formatos que, que digo un poco mencionaba Juan Pedro sobre el usuario, la persona interactuando uh -huh. y descargando un, F, un NFT como suena? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo pe están pensando eso? ¿De qué manera creen que eso está, puede generar cambios en la lógica de la procesión? Porque es algo que, que suena muy diferente a lo que uno podría esperar de una interacción en una obra. ¿Cómo se a ¿cómo no sé que esas ideas? Vamos a saludar en primer lugar a Dani Fu, que es el fundador y el CEO de, de Markers Place. Y ahora, por favor, Solimán, explícales. No, pues, a ver, eh, la, la, idea, la idea con... Eh, pa, para mí el concepto de los NFT tiene una clave fundamental. Independientemente de que pueda ser un hype tecnológico, un hype económico, como mucha gente lo, lo valora, creo que es una tecnología que debemos de apoyar desde el punto de vista de lo digital. ¿Y por qué? Porque por fin hemos encontrado una posibilidad de valorar económicamente lo que tiene que ver con lo intangible, ¿no? Y esto es algo que yo defiendo abiertamente eh, desde siempre. Es decir, ¿por qué uh, un artista que desarrolla o sea, la música ha sufrido mucho estos conceptos? ¿no? Al final la música hemos tenido que generar todos estos súper macro espectáculos para que el músico pueda, pueda sobrevivir a, a, a su trabajo. ¿no? Entonces creo que es una oportunidad magnífica para realmente analizar la, la obra de arte digital desde un punto de vista del consumo de lo digital. ¿no? Evidentemente aquí hay un tema todavía medio que está todavía sin resolver, que por eso no hemos avanzado mucho más todavía en sacar la, esta versión de la obra. Y la idea es, estamos trabajando además también en un estándar un con una empresa en Barcelona, con Blue Room que es un estándar que viene a suplementar el concepto de, del RC721 eh, sobre lo que significa la vida de los archivos. Es decir, es una biografía de archivo. Entonces, la idea es gestionar que Celeste se convierta en una, en una propia blockchain que va gestionando en su propio entorno interno esos archivos digitales que, que contemplan el cielo digital en un momento concreto de, de su vida, ¿no? Y eso creo que tiene un valor sentimental, tiene un valor eh, emocional, un valor eh, conceptual muy potente ¿no? en todo lo que tiene que ver con la economía de lo digital. Básicamente es encapsular esos momentos precisos porque la obra, la obra es, un, es, uno, es, un, es un momento decisivo, como diría Cartier-Bresson ¿no? en la fotografía. ¿no? Al final la obra nunca es igual, el cielo siempre está variable, las balizas cambian, la transferencia cambia, la interfaz cambia, todo cambia, ¿no? con lo cual... Eh, tiene tantas variables en su, en su haber que al final es como la propia, la propia vida, ¿no? la propia naturaleza. ¿no? Así que, bueno, en principio eh, esa es un poco la intención que tenemos y la participación ciudadana evidentemente es incorporar al público en ese momento, es decir, el público está, estaría eh, eh, eh, eh, invitado a elegir ese momento concreto en el cual congelar el cielo como, como un NFT. ¿no? Eso me parece sensacional, o sea, pensar que mientras estás viendo cómo colisionan estos cielos, de pronto puedo decir, bueno, este es el mío, ¿no? Y me lo llevo y lo guardo. Eh, y a ese respecto como que surge en mí la, la reflexión en torno al valor del archivo también, eh, que nos da llevar a, a cuenta como preservar estos cielos, eh, todo el recorrido que ha tenido Celeste. Y te pregunto, Soliman, si hay un archivo también de, de lo que sucede in real time o si las experiencias que podemos ver en el website de Celeste son efímeras. El, el, el, la experiencia es efímera, que es lo que creo que da un poco valor a, a, ese, a, esa, a, esa, a, la, a la performatividad de lo digital, ¿no? Es lo que da valor a alentar una página web que no está, no está siempre igual, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, sí que hay una base de datos, bueno, que tenemos que casi, casi más de un millón y medio de fotografías del cielo, porque hemos estado, claro, imagínate, una fotografía cada minuto en diferentes lugares del mundo, tenemos una base de datos del cielo, que no sé si la tendrá algún, algún medio meteorológico, pero nosotros la tenemos. Y eso sí que está guardado, de hecho, la inteligencia luego también es utilizada también para, para algún, algunas eh, propuestas con inteligencia artificial, ¿no? Pero me interesa más que eso, que eso fluya, que, que eso pase, ¿no? Y que si en algún momento quieres... Encapsularlo, quieres guardarlo, quieres recordarlo Pues que sí genera una economía en torno a eso Que creo que es justo para la subsistencia De la obra y para toda la gente que estamos detrás Que al final es un equipo de, de mi estudio eh, Al final es, eh, es Creo que es, es justo y ¿no? necesario Un poco generar esas economías también desde el arte ¿no? Vamos a tokenizar, Celeste No cabe ninguna duda, sí, vamos a tokenizarlo. <risa> vamos a tokenizar y lo vamos a llevar a muchos Otros países y nos encantaría contar Con Argentina, nos encantaría contar con con, con, con países de, de todos los continentes no no podemos decir todos pero probablemente por lo menos unos 10 y, y bueno y, y nos vemos en el nos vemos en el, en el futuro en el futuro próximo y muchísimas gracias al, al festival por por habernos invitado a, a participar muchísimas gracias gracias a ustedes la verdad nos llevamos un montón de reflexiones de esta charla Sí, sin duda, bueno, recorrer la web, el website de, de Solimán para conocer también todo el trayecto del proyecto, proyectos anteriores que hacen, que generan un, un, un marco para entender el pensamiento que tiene sobre la conservación y la circulación del arte digital, entonces en distintos momentos de su carrera viene generando estas reflexiones y ahora como creo que el contexto de los NFT empiezan a validar todo esto que vos venías de pensando y tal vez hipotetizando sobre cómo, cómo es la circulación y cómo entender el valor del arte y no solo del mercado. Así que les agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros este espacio. Ah, Y un último es... comentario. Y también entender que sin personas como Juan Pedro esto no podría ser posible. Entonces también agradecer esos esfuerzos de gestión para que Celeste esté disponible para todos nosotros. Muchísimas Totalmente, gracias, Tania. Gracias, gracias por ponerlo valor, porque la verdad que es difícil, lo digo públicamente, es difícil encontrar gente comprometida con, con el mundo del arte desde un punto de vista desde lo, desde lo institucional, ¿no? En muchos casos. Sí, Así que sí nada, tiene muchas que gracias reconocer. también por vuestro tiempo. Muchas gracias por muchas vuestro gracias tiempo. Y Cristian, enhorabuena por vuestro festival y a seguir a seguir generando contenido interesante como este. Muchas gracias. Un abrazo muchas a todos. Gracias.